No lo más corto porque tenga un poco de distancia de, de kilómetros aquí se van a entrar esto bueno, es un parque que no, pues un poquito más <risa> Bueno, básicamente hemos indicado y ayudado a la gente a arreglar sus bicis. ¿no? A la gente que ya sabía se le ha proporcionado materia y herramientas y a la que no sabía se le ha indicado. El CC por ejemplo, es bueno para... para el, Así, solamente hay que buscar el mecanismo y, y encontrar... Ya vienen ya estaban sufriendo con su bicicleta y nos ayuda bastante. ¿No? Y... Y yo hace tiempo que no, no manejaba, en el... no, hasta ahora no manejo la bicicleta, no, era de muy chico, ¿no? Pero, eh, bueno, manejaba, entonces lo que hemos hecho es recordar esos tiempos ver cómo funcionaba cada mecanismo, los frenos y todo aquello para, para darle una solución, ¿no? Conjuntamente con, con los niños que venían a pedirnos ayuda, ¿no? Y bueno, cada uno también ha agarrado una herramienta y ha empezado a, a trabajar no, en sus en su bicicletas, ¿no? Y decían, y, y está muy chiquitita mi bicicleta, ahora quiero que crezca. ¿Te enteras eh, de cosas que creías que.? Algún experto lo podía hacer y no es, es simple, es, es cuestión de ponerle ganas el hacer o sea, estas cosas de... va, y va, compartes con la gente va, como arriba, dice y, no Pablo y... ah, no. Ah, no, eh, no, empiezas a no, hacer cosas es, y comparte con la gente es, es lo, lo, lo bonito es, esa, es, esa, es esa. porque compartimos lo que lo poco o lo mucho que sabemos cada uno y y hacemos cosas útiles no experimentamos probamos porque aquí nadie es bicicletero de profesión y entonces eh, bueno, entonces empieza a ubicar a ver cómo, cómo resuelve algo. ¿no? Tal vez no lo hace de la, de la mejor manera, pero va probando, probando hasta que funcione. ¿no? ¿Cómo definirían entonces hacker? Para mí es alguien curioso, digamos, ¿no? que le gusta aprender y le gusta compartir lo que sabe. Lo poco que sabe no sé, no sé. Yo, yo de, de arreglar business no sabía sé no nada. Que hacer. ¿Usted se lo enseñó muy? <risa> has arreglado tu bici? No. Otra bici. ¿Otra ¿Está bici? mal, no? Cadena. ¿Tampoco? ¿No has hecho Cadena. nada? No. <risa>